Curewa, Curewa, Curewa, Por corre, que y cae! Por me digo 3. Te lo que sobra tú que no me importa A mi perra Me sigue buscando Yo estoy esperando Que el dinero lleva. Si sí, tú dime Todo lo que piensas Que no me interesa creciendo la empresa A los pecas arrozan mis trones Buscando millones Tu perra lo pone Y sube jugando con la muerte Y si estoy subiendo de la suerte Yo perro no venes sin Lo tramos que fumas son de 20 ah. Estamos buscando la luz como la push A super actitud Se de la cosa, Que ya cargo la luz A mí no me comparo Yo no sé como tú. Dime eh. una adelante Que rapero de todos esos rameros, la no su como me lo puedo comprenderlo. Ya sé que mi puta me lo baila como hielo. Eh, manito, yo no explico lo evidente. Yo porque a mi lado solo tengo delincuentes Te juro que me forro de billetes La calle no ha salido de mi mente Ah, me la atrapa, vio con arma, me llama la pama Yo soy como plama Me toco la mañana Tomando la caña Siendo en el coche comiendo la mala Prefiero te penos Si billetes tu voz Si me tiras mierda Porque no les lo que quiero No estoy desnuevo Si tengo una puta Que hace lo que quiero Oye en la web, te, te, te luego, Flores con miel, de fuman tus Gs Y de nuevo, pienso que estás bajo el nivel Pienso que eres bueno, que mereces la chain Mereces el cero, mereces el dedo Para ser sincero, no te crees, no lo ves sí. vengan a jodernos después Me gasté la suela para atender miles Que valga la pena por salir de esta mierda Dame no un problema, me lo pagas después Un uh, medicina que te hace ser, Justo tener un álbum, una José joseo Cintas okay. que corran durante el o Las ninjas, la cima, la crema que hacemos sí. eh. solo te cocinas. Em si buscas algo, preguntas tenemos, no vengas a hablar de los verdaderos, muchos <aqués> la caminan callados, los vemos, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. no vengas <BRENissance> a hablar de los verdaderos, muchos la caminan callados, se la señal, y un aviso parental, no se metió en Ah, ah, dame mi dinero, y si me pillas de primero A tu puta no, no la quiero, quedo, gusta la de tu ñera Y para ser sincero, pareces un quilero ah, Puedes prepararme, clávarme tu filero no. Anda, siempre a pieza, sí, sí. cabio sí, Salud, No soy ordinario, dale tu salario, salario. Tengo el barrio, en busca de honorarios, trucos, me separo varios, Se estoy generando, si tú eres de ah, Habla con el de al ah. lado Parlo con puro alado Wow,